Has escuchado la frase que dice Roma no se hizo en un día. Asimismo, son nuestras metas, nuestros sueños, las cosas que queremos lograr, las cosas por las que tenemos tiempo trabajando. No se hacen en un día. Muchas veces las personas ven de afuera un resultado, pero ese resultado ha requerido mucho tiempo, esfuerzo, cambio de estrategia en muchas ocasiones. Así que mantengámonos adelante y pensemos siempre, Roma no se hizo en un día. Excelente tarde para todos y una semana súper productiva. Hasta la próxima.